Para los estoy puesto, ya no tengo tiempo para el resto. No, no creo ninguno de ellos, ya no queda sentimiento por dentro. Yo, yo, no te confundas, mi bro, porque si no, yo, haz que Haciendo cuenta, bebiendo ron, no me molestes, es un error Yo voy para arriba sin ascensor, en otra liga, y no soy el boss Cae de tu vida, no lo sé yo, pa' ti la piba pa' mil millón Yo, no te confundas, mi bro, porque si no, yo, haz que Haciendo cuenta, bebiendo ron, no me molestes, es un error Yo voy para arriba sin ascensor, en otra liga, y no soy el boss Cae de tu vida, no lo sé yo, pa' ti la piba pa' mil millón que he estado muerto por dentro pero ahora me he hecho más fuerte sentado en el barrio buscando la suerte hacer dinero siempre en mi mente también me tuve que alejar de la gente porque no te quieren cuando los dedos de frente eso es lo que pasa por ser diferente eso es lo que pasa por ser consecuente ya, ya estoy gastando y ellos me están mirando uno se queda flipando, el Goldil lo está logrando Me suda la polla que venga llorando, solo con reales estoy andando Confiar en mí porque estoy al mando, los que me me están llamando Si me falla de esa manera está claro, te importa una mierda Me suda la polla que acabes en quiebra, me suda la polla tensar la cuerda No voy a caer aunque luego vuelvas, Está estaba cerrado y no en una celda No voy a parar que la sangre te hierva, voy a celebrar si alguno te entierra Ahora lo mío estoy puesto, ya no tengo tiempo para el resto, no No creo ninguno de ellos, ya no queda sentimiento por dentro